Mi nombre es Benjamín Maxim... Maximiliano Cofre Rojas, me matriculé para Ingeniería Civil. Brian Esteban Roberto Leal Castro, en Ingeniería Civil Eléctrica. Mi nombre es Carlos Espedido Leoni y estoy ingresando a la carrera de Ingeniería Comercial. Mi nombre es Vanessa Araceli Espinosa Veroiza y me matriculé en la carrera de Ingeniería Civil e Industrial. Francisca Villalobos Silva, voy a estudiar Ingeniería Comercial. Agustín Eduardo Toro Salgado. Alfonso Joaquín Toro Salgado. Elegí Arquitectura. Arquitectura, igual que él. que es una muy buena universidad con un amplio campo y que es una de las mejores. Eh, escogí la Universidad del Bio Bio principalmente por, eh, por la modernidad que tiene con, lo, con los ramos, como que hay una mayor interacción entre los profes con los alumnos y una mayor preocupación por el apoyo hacia los estudiantes. Elegí esta universidad porque es una de las únicas estatales y además por el prestigio que tiene. Me matriculé por el programa PASE que tenía el liceo. Eh, el, el acompañamiento durante el primer año, Elegí la Universidad del Biobío porque está acreditada. Fue honestamente más que nada por conveniencia. La buena reputación que tiene la universidad con respecto a la rama de la arquitectura, a consejos familiares y intereses propios. Porque eh, esta universidad eh, y la carrera en particular va de acuerdo a mis expectativas como estudiante. Felices de, de que él pueda estar postulado, o sea, ya quedó en la universidad. Para nosotros es un orgullo que él haya quedado y, y también ahora esforzarse para sacar la carrera. Feliz, feliz, feliz. Estoy súper orgullosa de ella, eh, de lo preocupada que ha sido. Y pienso que es una de las mejores universidades en realidad, por eso de hecho la eligió. Lo que es el tema de Ingeniería Civil Industrial eh, tiene el mejor prestigio. Es eh, una emoción muy grande por los beneficios que haya ganado y por estar en este momento aquí matriculándose. Un, un orgullo eh, estar matriculándola aquí en esta universidad, que es de gran prestigio. Y mis hijos son gemelos, así que estoy súper eh, contento que ambos hayan elegido la universidad del biobío Bío porque la, la carrera de arquitectura tiene un prestigio que trasciende nuestra región. El día de mañana que ejerzan eh, no es lo mismo eh, ser eh, arquitecto de una universidad X a ser de la universidad del Bío Bio Bio porque sí tienen reconocimiento eh, a nivel nacional. Es un orgullo tremendo. Eh, Saben que ya ha cursado todas estas etapas y hoy día ya está camino a, a su futuro. Un paso gigante que están pasando en, en, en su vida, una etapa distinta, nueva y espero que le, le dé la responsabilidad que se merece lo, lo, el paso siguiente que, que va a dar. Me siento contenta porque de que en, en, uno ingresa acá al gimnasio a matricular a los niños, uno es bienvenida, o sea se preocupan de cada detalle. Estoy muy agradecida porque fuimos muy bien acogidos. Y eso es lo que me gustó, es como una familia acá, los profesores están con los alumnos, de la, del, no sé, pues del auxiliar, del guardia, todos pendientes de ayudarnos y de atenderlo a uno. Estoy, realmente me sentí muy cómoda y feliz, feliz de ingresar a la Universidad del Biodía. Bio. Ahora nosotros somos VB ahora nosotros somos un ahora, ahora nosotros somos bebé nosotros somos un ahora nosotros somos bebé ahora nosotros somos un